¿Cómo controlar el flujo de los distintos hilos o threadings? Para controlar el flujo de los distintos hilos podemos utilizar la función log. Esta nos crea un bloqueo. Esto nos permite crear una especie de cerradura o bloqueo que impide la ejecución de cierta zona del código. Para ello es posible la creación de este objeto y posteriormente eh, tratarlo adquiriéndole y liberándole, de tal forma que este bloqueo nos permite ejecutar el código que tiene u operar con otro código en el cual exista esta llave para activar o desactivar su ejecución. Podemos observar cómo esto se puede operar con un ejemplo. Para ello podemos importar el módulo threading el cual nos permitirá crear múltiples hilos. Igualmente podemos importar la librería Time, ya que en ocasiones eh, funciona tan rápido el sistema que existen algunas funciones que no son capaces de visualizarse, o podrían llevar error eh, con, un, con un número de eh, funciones o de carga de trabajo reducido, de tal forma que podemos crear un lapso de tiempo con la función timeSleep que nos permita visualizar mejor cómo funcionan estos objetos. Posteriormente, podríamos eliminarlo y ver cómo funcionaría a una velocidad mayor. Podemos ver que este ejemplo es sencillo. Tenemos una, una variable continue, la cual, de tener un valor, nos permitirá seguir ejecutando los distintos hilos. De ser cero, nos bloqueará los distintos hilos, ya que será la función de comprobación. Igualmente, tendremos un contador para observar cómo esto se va ejecutando, de tal forma que podamos observar cómo es la, el flujo de ejecución podemos cargar estas funciones, las cuales son similares en estructura. Llaman a la, y modifican la, orden en la variable counter, la cual va modificando cada vez que se pasa por estos creo, aumentadores de cont del contador. Igualmente, se hace uso de la extracción de los distintos valores mediante la orden print, de tal forma que esto puede ser visualizado en la consola. Igualmente, se puede hacer uso de la orden acquire de la variable lock eh, a través de la orden globals. Sin embargo, esto en ocasiones no es necesario, ya que el log es posible activarlo a pesar de que esta no haya sido definida como argumento de llamada en la función o, o que no haya sido definida como variable global. Sin embargo, sería más aconsejable definir estas variables de tipo log de manera global. Igualmente, podemos utilizar la orden time sleep para crear un lapso de tiempo y time release para desactivar o hacer que continúe el cálculo en la otra función. Podemos ver que en la función 1 el bloqueo es el de tipo 1 para acquire y 2 para release, de tal forma que en la función 2 es el bloqueo 2 para acquire y el bloqueo 1 para release, de tal forma que la una activa la otra y la otra activa la una, de tal forma que al llegar a cierto punto cada una se desactiva a sí misma. Podemos observar que para la carga de estos hilos podemos hacer orden de la orden threading pronto thread, de tal forma que se comienza la carga de trabajo en cada una de las funciones. Podemos imprimir si se ha ejecutado todo mediante la orden print en Podemos ejecutar este bloque de código y ver cómo opera. Podemos observar que ya se ha ejecutado la orden end y que se va ejecutando cada uno de los bucles función 1 y función 2, mostrando en qué posición del contador están. Podemos observar también que en ocasiones algunas de las funciones se adelantan entre sí, cambiando cuál es la que se ha ejecutado primero y no siguiendo un orden estrictamente correlativo. Esto es porque en ocasiones la descarga de la, o la liberación de la llave ha sido más rápida en la otra función, lo cual hace que comience antes la, la carga de trabajo en la otra función. Podríamos intentar bloquear eh, una llave, a ver qué sucede, viendo que ahora se ha activado una llave y que se va ejecutando la otra función obteniendo el contador. Aunque parezca que se ejecuta la otra función, se están ejecutando ambas simultáneamente. Lo que pasa es que antes estaban esperando el, el tiempo de lapso simultáneamente, lo cual ahora es de manera eh, es de manera compartida la espera en un, en un tiempo y en otro. Igualmente, podríamos adquirir otra vez eh, otro... otro otra, otra, otro bloqueo, de tal forma que ahora hemos detenido el flujo de trabajo. Podríamos desactivar estas llaves, volviendo a activar el flujo de trabajo. Esto se podría hacer en cualquier otra parte del flujo de cualquier programa, únicamente pasando por una orden que adquiriera el bloqueo o que liberara el bloqueo. Igualmente, podemos liberar otro bloqueo, de tal forma que ahora volvemos a tener una cantidad de carga de trabajo mayor. Igualmente, podríamos ver, bueno, acabamos de ver que podemos bloquear o podemos reactivar la, la carga de trabajo según queramos, en cualquier parte del programa, no siendo necesario que sean la, estas dos únicas funciones las que se llamen a sí mismas. Igualmente, podemos intentar terminar la ejecución del programa modificando la función, la cual se está comprobando, la continúe 1, a valor 0, de tal forma que ahora podemos observar que se van aumentando los valores. Sin embargo, ahora cambiamos el valor de la variable continue y ahora podemos observar que se ha detenido la carga de trabajo. Esto es porque al, al ser falsa la comprobación de continue, se termina este bucle, saliendo de él y terminando la función, de tal forma que se finaliza el flujo de trabajo en cada función. Ahora, si quisiéramos volver a ejecutar estas distintas funciones, podríamos reactivarlo mediante la invo su invocación, de tal forma que necesitamos volver a comenzar. Para ello, necesitaremos también volver a modificar la orden continuo a su valor 1, viendo que ahora se ha ejecutado una única orden. Igualmente, podemos ver que existe un error al intentar desactivar una llave la cual ya estaba desactivada. Esto, en ocasiones, puede dar lugar a error, y es posible también comprobar si la esta llave ya estaba previamente adquirida o no. Esto puede llevar en algunas ocasiones a ciertos quebraderos de cabeza. Sin embargo, es posible que... Es posible utilizar las distintas llaves de manera controlada en los distintos procesos, de tal forma que no se llegue a originar esos tipos de errores. Podemos ver cómo se estaba ejecutando el programa. Esta utilización de control de los flujos puede realizarse con otro tipo de bloqueos, como los semáforos, los barrier o cualquier otro tipo de codificación que se nos ocurra, ya que los distintos modos de operación de cada uno de los trabajos puede llevarnos a que el empleo de un tipo de método u otro pueda ser más adecuado.